¿Quieres ser una de las voces de Radio Sinergia? Esta puede ser tu oportunidad. No importa si trabajas o estudias, nosotros te estamos buscando. Este jueves 23 de marzo te esperamos en nuestros estudios, en O'Higgins 580, Edificio Kawak, Oficina 43, entre las 6 y las 7 de la tarde. Saca tu voz, que no te pongan límites. Radio Sinergia tiene un lugar para ti.